Chicos, yo soy Lion y bienvenidos a mi canal Las Aventuras de Leon. Empezamos. Chicos y felices no, si bienvenidos al nuevo video. No sé, no subí video este domingo como lo cometí en el otro, pero no se preocupen, chicos y perritas no, si Es que la verdad me tardé mucho tiempo.